Nuestra constitución reconoce que un pueblo siempre tiene que estar bien informado y es por eso que protege el derecho a la libertad de prensa para que todos y todas tengamos libre acceso a la información.